Es basura Óyeme, no hables así de mi ciudad, hijo ¿Por qué no me obligas? No me gustearme las manos Pero si tú eres suciedad Eso eres tú, ¿y yo que soy? Suciedad Eso eres tú, ¿y yo que soy? Suciedad Eso eres tú, ¿y yo que soy? Suciedad Y yo soy tu espejo ¿Ah?